Tiene la palabra el senador Avilá. Muchas, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Debemos decir que nos ha costado si decidir sea, si íbamos a votar no, porque... favorablemente a la moción o no, porque teníamos muchas teníamos... dudas. Sobre todo tres dudas. Teníamos, sobre todo, tres dudas. En primer lugar, que nos parecía un poco todo ello un brindis al sol. Y que veíamos muy difícil cumplir, como decíamos antes, los plazos, sobre todo. Y que era una especie de carta a los reyes muy complicada. Por otra parte, y además lo dicen en su propia emoción, dicen que hace falta también una interconexión con los otros tipos de transporte. Y aquí venía un poco ahí venían nuestras enmiendas a complementar precisamente ese punto donde decían ustedes que hacía falta más interconexión con otros transportes. Y por eso decíamos que el aeropuerto no se puede desvincular de los otros modos de transporte, del transporte público, porque es muy importante visualizar cuál es el transporte que utiliza la gente diariamente, cotidianamente y, por otra parte, para el transporte de mercancías. Y luego, en tercer lugar, porque yo les digo lo que creo, ustedes obviamente van a hacer lo que quieran, pero nosotros creemos que estas enmiendas, como las enmiendas de los compañeros de compromiso, no desvirtúan sus mociones. Cuando hablamos de enmiendas de adhesión, es decir, de añadir un nuevo punto que en ningún caso modifica su texto y entendemos que lo que queremos nosotros es complementarlo con algo que queremos que es también importante para el territorio, nosotros queremos que no desvirtúan la moción y por tanto entendemos que son fácilmente aceptables por todos los grupos y que se puede trabajar también con generosidad para con los otros grupos porque en este Senado precisamente no vamos muy sobrados la oposición en lo que se refiere a aprobar iniciativas. Finalmente, y en lo que se refiere al posicionamiento de nuestro grupo, creemos que es indis in indispensable hablar siempre de una movilidad sostenible, que sea eficaz y que, sea, que esté vertebrada. Y hoy el AVE y el aeropuerto de Reus no son servicios pensados para cubrir la movilidad de los ciudadanos del territorio, sino que parecen estar encaminados únicamente al turismo. Y es por eso que teníamos también dudas. El Camp de Tarragona ha sido una de las principales víctimas de la, de la falta de inversiones, es cierto por parte del Estado, pero también de la Generalitat. Este hecho hace que nuestra red vial de transporte público no esté a la el transporte público no esté a la altura de las necesidades de la gente, y es urgente una mejora sustantiva de la conectividad y la vertebración del territorio que sea sostenible y que coordine los distintos sistemas de transporte. Finalmente, abogamos por establecer una conexión ferroviaria frecuente, rápida y fiable entre las tierras del Ebro. Las estaciones urbanas del CAM de Tarragona y el área metropolitana de Barcelona y unificar criterios con el corredor del Mediterráneo. Para nosotros, es importante garantizar infraestructuras que estén al servicio de las necesidades de las personas, mejorando sustancialmente la conectividad y la vertebración del territorio. Es necesario coordinar los distintos sistemas de transporte para facilitar la movilidad entre los pueblos del interior y de la costa. También abogamos por establecer una conexión ferroviaria frecuente, rápida y fiable entre las tierras del Ebro, las estaciones urbanas del Camp de Tarragona y Barcelona, y garantizar la utilidad del aeropuerto de Reus como nexo de transporte para las personas ...del Camp de Tarragona y no solo como receptor turístico... ...especialmente en casos excepcionales y de urgencias médicas. A pesar de que ustedes repiten una y otra vez... ...que se cumplen las normas de seguridad y autoprotección... ...del aeropuerto de Reus, no es así. Continuadamente se enfrentan a denuncias a este, a este respecto. Se ha conocido en prensa en varias ocasiones... ...que el aeropuerto no cumple con su plan de autoprotección... Y es habitual que los pasajeros facturen sus equipajes sin personal de AENA. Esto no es normal. Por lo tanto, es del todo necesario contratar a más personal para realizar las tareas como marca el plan de autoprotección. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo con la, el espíritu de la moción. Y es necesario desbloquear y realizar el corredor mediterráneo teniendo en cuenta el territorio y sus, necesito, y su, y sus necesidades. Y sobre todo el transporte público interno. y Por ello, proponemos lo expuesto en el estudio de la Plataforma por el Transporte Público, de la PTP, un tranvía que facilite la movilidad de forma sostenible interna en Tarragona-Salou Cambrils, cumplir con los compromisos del Gobierno en infraestructuras ya planificadas Revisar la línea de cercanías Barcelona-Ullecón-Alcaná y realizar las inversiones necesarias para tener un servicio del siglo XXI con horarios fiables, frecuencias asumibles y dotaciones de convoy suficientes y la estación intermodal de Reus-Tarragona. Más allá de las grandes infraestructuras, hay que dar terminando, señoría. voy terminando, presidente, hay que dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y revisar lo que ya se tiene. Si lo que más se utiliza son las cercanías, si ese es el método habitual de moverse, pues pongamos más recursos en ello. gracias, Muchas gracias.